Bendiciones. Soy hermana Elvia de, de San Francisco, California, y quiero compartir mi testimonio de protección. Hace hoy, ya el lunes 15 días, eh, a mi esposo se empezó a sentir mal y yo pensé que era una, una gripe, ¿verdad? Que él no se había protegido porque aquí está muy frío, ¿verdad? El tiempo de, del frío, entonces... Y él empezó a sentirse mal de la garganta, le dolía y pues pensé que era una gripe, ¿verdad? Yo le hacía té de manzanilla y pensando no era una gripe. Pasó viernes, sábado, ¿verdad? El domingo. Él se empezó a sentir más con calofríos y, y dolores musculares. Pero yo pensé que era una gripe. Ya para el lunes él, yo me eché perfume, ¿verdad? Entonces él me dijo que, que no... No sentía olor, entonces él se empezó a preocupar, eso fue el lunes, y ya pues él, él ese día no fue a trabajar, no fue hasta el martes, llamó verdad a la empresa y fue a trabajar ese día, pero ya él, verdad, preocupado porque no podía oler, se le ve también el paladar, y ya hizo la cita, verdad, para, para hacerse la prueba del covid y efectivamente verdad salió positivo mi esposo tenía el covid y este pues ya él ya no fue, ya no se presentó a trabajar eh, y, y ya bueno ya empezamos a tener en verdad yo más cuidado y el este pero es imposible ustedes saben en apartamentos más aquí en Estados Unidos que son muy pequeños y ¿sí? uno tiene que comparte todo prácticamente pero igual, ¿verdad? Este, yo siempre tuve más protección, más cuidado, ¿verdad? Tratando de no de limpiar todo. Pero, hermano, quiero darle toda gloria, honra al Señor. Porque ya pasaron 15 días y mi esposo ya el lunes se presenta a trabajar. Y gracias a Dios, pues, solo fue, solo hasta ahorita él no ha recuperado nada más el paladar, ¿verdad? Y el olor. Pero nada más eso de ahí, gracias, le doy gracias al Señor que no fue algo más fuerte en él, ni, ni casi le dieron temperaturas, realmente solo fue escalofríos, ¿verdad? Pero no hubo temperaturas y le quiero dar gloria al Señor por su protección, porque ya yo no he dejado de trabajar, he estado de trabajar y, y, y yo no he sentido nada realmente, ¿verdad? Y he podido ver la fidelidad de Dios. Y hermanos también, verdad, la protección y la esposa espiritual de nuestro pastor principal que es tan poderosa Y su fidelidad y su amor tan grande Y no puedo realmente callarme de ver, estoy muy sorprendida de ver de la fidelidad de Dios Y, y pues glorificar su nombre, verdad, porque realmente tenemos un Dios todopoderoso Que nos ama y nos cuida y pues aquí puedo ver su cuidado y su protección para mi vida Así que hermanos le doy toda gloria y honra al Señor. También, verdad, gracias a, a mi pastor principal que siempre, verdad, está orando por cada uno de nosotros, a mi pastor David Yang, que siempre, cada día nos empuja, verdad, a seguir adelante en oración, que podamos, verdad, poder ser esos verdaderos hijos espirituales. Realmente tenemos una gran bendición de tener una iglesia tan preciosa como la de nosotros, que nos enseña el Evangelio de Santidad a, a creer y a confiar en Dios. Somos muy afortunados y estoy muy agradecida con el Señor, es decir, de que no puedo dejar de darle gracias al Señor por su fidelidad. Ustedes saben que este virus es tan contagioso que uno lo puede agarrar en el aire. Más ahora aquí en California es alarmante la situación que estamos pasando porque nos han mandado hasta alarmas de ámbar. Esas son emergencias, ¿verdad?, que solo son casos, ¿verdad?, Graves y, y pues hasta esa Porque está en el aire del virus Acá hay demasiada gente contaminada Aquí en California y este, Pero gracias al Señor Hermanos, Dios le puedo dar le, le doy toda la gloria al Señor Por su cuidado, su protección En el espacio espiritual de mi pastor principal Hermanos, este es mi testimonio Verdad, de protección Y de cuidado para mi vida Hermanos, que el Señor les bendiga Muchas gracias, bendiciones